¿Cómo solicito la clasificación socioeconómica del CISFO? Talento, como ya sabes, para postular a los principales concursos de beca de educación superior del Pronabec es un requisito contar con la clasificación socioeconómica de pobreza o pobreza extrema del sistema de focalización de hogares CISFO del MIDIS. Si no conoces la clasificación socioeconómica de tu hogar según el CISFO, ingresa al Padrón General de Hogares en www.midis.gov.pe/padrón. En caso tu hogar no cuente con la clasificación socioeconómica, puedes realizar la solicitud acudiendo a la unidad local de empadronamiento ULE del municipio donde vives. El trámite es gratuito, solo debes presentar los DNI de todos los integrantes de tu hogar y un recibo de energía eléctrica con una antigüedad no mayor a tres meses en caso cuentes con el servicio. Iniciado el trámite, el plazo para obtener tu clasificación socioeconómica puede ser de hasta 25 días hábiles en el ámbito urbano y 40 días hábiles en el ámbito rural. Pasado estos días, podrás consultar el resultado accediendo al padrón general de hogares. Recuerda que los resultados de la clasificación socioeconómica de tu hogar pueden ser pobre, pobre extremo o no pobre. Para más información, ingresa en la página del CIFO.